Ya que se va a llorar, empieza a celebrar, cuando todo no terminará, pero todo no pasará, todo no cambiará, mi propósito se cumplirá. Ya que se va a llorar, empieza a celebrar. Ya... Un problema ahora con esta Ay, Yo quito esto. Se acaba de romper. la mano por estaba que